Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi gente, antes de comenzar el video, le voy a pedir por favor que se suscriban a mi nuevo canal de YouTube, Diamante Oficial Beat, mi gente. Esto lo hago porque voy a subir diferentes ritmos de beat, ya sea trap, reggaeton, danzo, el Y quiero tener otro canal alterno. Así que quiero que me apoyen mi gente ahí y se suscriban. Para seguir creciendo. Bueno, les tengo un regalo también. A todo aquel que se suscriba. Aquí le dejo mi Instagram. Puede enviarme un mensaje a cada suscriptor. Eh, y yo le voy a regalar un beat. Así que todo aquel que se suscriba. Ya sabe, tendrá un beat gratis. Solo tienen que escribirme al Instagram. Y listo. Así que hasta la próxima mi gente.